Dice, ¿cuánto tiempo de relación debemos tener para aplicar para una visa K1 de Prometidos? Eh, ok, entonces, eh, el, el, la, el tiempo de tu relación en sí no tienen un requisito, lo que sí es que se tienen que haber visto eh, entre los a dos últimos dos años. Entonces, eh, eso sí es importante. El tiempo de tu relación desde, desde que comenzaron una relación eh, hasta el presente no tienen una regla en cuanto a eso.